hemos estado reportando sobre el periodismo de desastre y el paso del camión por la provincia de la el territorio más afectado del país, pero ya nos damos un salto a La Habana, estamos aquí y por supuesto que el deporte es el protagonista. Toca hablar del inicio de la Liga de Elite del México, el cubano, un inicio que ha sido pospuesto en las últimas horas por la Comisión Nacional. Estaba programado que iniciara este sábado 8 de octubre, pero como eh, han existido dificultades para la llegada al país de los uniformes, algo que se había dicho que estaba asegurado en la última mesa redonda, pero detalles de última hora se ha pospuesto el inicio y la inauguración entre el juego entre tabacaleros y agricultores. De todos modos, hoy se mantiene el compresivo en la ciudad de Bayamo y bueno, hasta la noche también va a tener lugar la gala del béisbol Cubano, donde van a ser premiados aquellos jugadores más destacados de la Serie Nacional número 61. Pero, pero bueno, corresponde hablar del Torneo Élite del Béisbol Cubano, una iniciativa que hace muchísimos años estamos pidiendo rescatar, rescatar esa pasión del Béisbol Cubano. Pues eh, durante décadas todos los aficionados, los especialistas, hemos eh, pensado, hemos ansiado un torneo que supere en calidad a la Serie Nacional, o sea que concentre la calidad de nuestro campeonato doméstico, Existe ...algunos eh, experimentos también de la Comisión Nacional, como las áreas selectivas desde el año 1975 hasta 1992, bueno, logramos eh, identificarnos con esos equipos, sobre todo muy marcados por la división política administrativa anterior, seguíamos, por ejemplo, a Víctor en Las Villas, a Casanova en los veeros después llegaron eh, digamos, otras iniciativas como la super selectiva, Superliga, también las copas de evolución, pero la serie selectiva es la más marcada y el antecedente este digamos más eh, significativo de la liga Elite que también en esos años nos permitió colmar los estalos. Veremos si en esto pasa. Bueno, la liga élite del fútbol cubano ha sido llevada y traída desde que se anunció aún no inicia y todavía continúa el comentario. En primer lugar, se hizo una especie de encuesta para escoger los nombres. Los nombres han sido debatidos muchísimo, tabacaleros, centrales, por mencionar algunos, agricultores, ganaderos. Bueno, todavía no existe esa identificación eh, tampoco con los territorios, veremos a lo largo del campeonato, se, se cumple esto, se ha hecho incluso un trabajo en las redes sociales, todo dependerá, digamos, de lo que puedan hacer los jugadores sobre la grama y de la calidad que puedan demostrar en los espectáculos. Algo que está llamando la atención de la afición es que hay grandes la, estadios, grandes parques, como el Latinoamericano, por ejemplo, el Augusto César Santino, Guillermo no, Moncada en Santiago de Cuba, que acogerán 9 o 8 partidos, algo que llama la atención. Si bien, todos están prácticamente en buenas eh, condiciones según el recorrido que ha realizado la Comisión Nacional, salvo los estadios de Artemisa y Pinandes Río. Este impasse, eh, debido a que todavía no va a comenzar la serie que se va a anunciar próximamente, cuándo será el inicio, puede que beneficie a que estas instalaciones se recuperen. De Pinar de Río, bueno, hemos estado haciendo seguimiento, nos sé recibieron si las publicaciones en Cuba de Bates, el vicepresidente primero Raúl Fornés de Líder, ya ha estado dos veces en el Estadio Capitán San Luis, gravemente afectado por el huracán Ian porque se fue exactamente ayer, él estuvo verificando y han sido retirados los colchones del estadio que estaban dentro del estadio, esto quizás sea lo que más compromete el inicio eh, en fecha de la primera subserie a jugar en este parque. También veo cómo las luminarias que habían sido precipitadas eh, al caerse las torres, han sido retiradas también, por supuesto se realizan labores de mantenimiento, se trabaja en la jaula de bateo y también en la malla detrás del hombre. Existe un ambiente de trabajo en el Capitán San Luis, para que pueda coger en fecha, aunque si bien los tabacaleros, que repito, va a ser el juego inaugural contra agricultores, se han mantenido entrenando en 100 juegos y también se ha visto y se ha manejado otra posibilidad de que se traslade la casa club, o sea, la idea sería que además que se mantengan entrenando cuando comience el campeonato, podrían funcionar como un club en otro territorio, específicamente en la isla de la Juventud. En cuanto a estructura, lo que se ha dicho hasta el momento, aunque no hay nada oficial hasta en unas horas que se haga el congresivo en Bayamo, digamos que son 50 partidos, 25 como home club y cada equipo va a efectuar 10 desafíos con cada uno. Y de esto es lo que se ha dicho la serie élite del béisbol cubano, que hay muchísimas expectativas, reitero, pero lo que resta es comprobar qué van a hacer los jugadores. Además, se ha planteado, ya se ha manejado y se ha llevado la idea a las diferentes provincias que la Sede Nacional de Sentidos comience en marzo y paralelamente se desarrolla la serie Nacional sub de marzo a junio en tanto la Diga Élite quedaría fijada en el último trimestre de cada año recordar que el campeón de la liga élite, de esta actual liga élite que está por comenzar que irá a la serie del Caribe de Venezuela que el año 2023 muchísimo béisbol, ya incluso en las provincias han dado seminarios a los diferentes directores de cómo el proceder, los métodos de dirección en esta liga que desde ya ha sido aplaudida por uno yo estoy a favor de la liga élite, lo que con algunas adecuaciones y quizás cambiarle un poco la fecha pero esto es algo que se puede perfeccionar creo que lo importante es comenzar y la mayoría de los peloteros dicen que sí es para aumentar la calidad de los cubano cubanos, pues la iniciativa se ha aplaudido. Veremos cómo se comporta, cuándo inicia finalmente, y por supuesto que sobre esto, seguiremos conversando aquí en el punto deportivo.